Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andamos? Acá estoy con un mate, estoy tratando de, de poder eh, eh, celebrar que estamos eh, teniendo este hermoso, esta hermosa tarde aquí en la ciudad de, de, de La Punta, en San Luis. La verdad que ha sido un día maravilloso, casi primaveral. Eh, hemos tenido una temperatura muy, pero muy agradable. Llegamos creo que a los 26 grados, así que eh, por eso estamos de remerita y estamos disfrutando de lo que Dios nos ha regalado el día de hoy. Espero que estemos bien, espero que todos podamos estar participando de este Facebook Live. Eh, ahí les voy a saludar, pongo bienvenidos, ya comenzamos. Y me gustaría, si es que podemos el día de hoy, que podamos ampliar un poco... Los conceptos de eh, esta cl nueva clase que estamos eh, comenzando el día de hoy, que en realidad es la ampliación del de tema ya o el tópico que habíamos tratado el sábado: la vida y la muerte. ¿Saben que me pasó algo recién y no sé por qué? Pero no estoy pudiendo compartir la pantalla, eh, así que algo parece que no está funcionando, ¿sí? Parece que no. No, no sé qué, qué es lo que está sucediendo. Voy a corroborar que estemos... Eh, hola, Jonathan, parece que ahí ya estamos. Eh, voy a corroborar que esto esté funcionando, que en vivo estemos saliendo ya aquí en, en, en, en Facebook y ya eh, comenzamos con nuestra clase. Sí, no, no puedo estar compartiendo la pantalla todavía, pero alguna, algún el problema técnico del día de hoy... Es lo que me está sucediendo. Si tenés a mano, fíjate si podés tener tu Biblia a mano y también el material que estamos eh, distribuyendo, el PDF, para que podamos estar viendo y contestando o corroborando nuestras respuestas mientras vamos leyendo tanto la Biblia como nuestro material. ¿sí? Eh, a ver si podemos... Ah, parece que sí, que estamos ya en vivo. Ahí está, perfecto, sí, estamos en vivo. Eh, listo. Copio el, el, eh, el link de... Sí, ahí está. Copio el link, el enlace, y se los pego a los chicos que están en, en WhatsApp, así pueden hacer clic en ese, en ese link y directamente ahí vamos a estar eh, ya haciendo... Ahí está. Justo, mira. Eh. Después me doy cuenta cuando veo el, el video que digo muchas veces, ahí está, es porque quiero que salga rápido, quiero que rápidamente esto funcione, que esto pueda estar dando eh, una, una buena imagen ahí en tu computadora donde estás o en tu celular donde vos estás conectándote. Donde vos estás es tan lindo que podamos juntos participar de un momento de reflexión bíblica, de ampliación de los conceptos, su suelo poner ese título, y también de eh, consultas, si es que alguna consulta tenés. Si tenés alguna consulta, me gustaría que la puedas realizar, eh, hacelo directamente ahí desde el Facebook, y si podemos dar la respuesta inmediatamente, vamos a intentar hacerlo. Así que esa sería la, la consigna del de día de la fecha. Les cuento que eh, para nosotros es una tremenda bendición poder estar eh, en este tiempo. Eh, Hola Elisa, ¿cómo andás? En este tiempo estar compartiendo este estudio de esta manera virtual. Como ustedes ya saben, el día viernes el señor gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez A., dio anuncios sobre cómo mm, se va a estar ampliando un poco esta cuarentena, este distanciamiento social obligatorio que estamos teniendo, pero eh, nos han dado algunas libertades y otras no todavía no tenemos novedades. Nos encantaría que podamos estar habilitando la iglesia para poder volver a tener reuniones, pero por ahora esto no es posible, solamente se habilitan reuniones especiales de hasta 10 personas y, eh, personas, perdón, y solo los fines de semana. Así que eh, se pueden realizar bautismos y casamientos o reuniones especiales, pero solamente hasta 10 personas, incluidos eh, aquellos que están eh, haciendo el oficio, los oficiantes o los ministros de las diferentes confesiones, para que puedan estar dando eh, el servicio religioso. Por ahora, nosotros, gracias a Dios, somos una comunidad bastante numerosa y esto es imposible de llevarlo a cabo. Porque no lo podemos hacer eh, de esta manera Y vamos a seguir orando Vamos a seguir pidiendo a Dios Que podamos ir ampliando las actividades Esta actividad no la podríamos realizar Por ejemplo, si la queremos hacer eh, presencialmente por, En este tiempo no la podemos hacer Somos más de 80 personas las que estamos conectándonos Para poder estar haciendo este curso Y imagínense que esto sería imposible Por eso agradecemos a Dios por la tecnología, aunque renegamos, aunque por ahí no funcionan bien los, eh, los enlaces, o no funcionan bien eh, las conexiones, internet no funciona del todo bien, le queremos agradecer a Dios por esta oportunidad que tenemos, porque esta es la eh, estrategia que en este tiempo estamos teniendo para poder llegar y poder estar juntos de una manera virtual. Bien, vayamos a lo nuestro. Eh, saludo a todos los que se están conectando Hola Vero, ¿cómo andás? A todos los que se están conectando en este momento, en este instante Vayamos a nuestro estudio, vayamos a nuestro, eh, nuestro material Ese material que les eh, ha sido eh, suministrado por PDF en el grupo de WhatsApp Si alguno no está en el grupo de WhatsApp y quiere recibir este material Escríbame eh, aquí al, al, al Facebook eh, y veremos la manera de poder hacerte llegar eh, digitalmente este material Y que puedas estar eh, llevando a cabo estos eh, estudios que estamos haciendo Que son tan pero tan eh, buenos y nos están bendiciendo tanto Hola María Laura, acá te respondo en vivo eh, Habías agradecido los saludos por tu cumpleaños No, no hace falta que agradezcas eh, Queremos que cada uno de los que está cumpliendo años en este tiempo pueda tener eh, la calidez de recibir los saludos de todos los que eh, los estamos acompañando, aunque sea de manera virtual. Y si es tu cumpleaños dentro de poquito o ya pasó, eh, eh, avisanos y, y, y queremos darte una felicitación especial. Eh, aunque estamos aislados en, en, en la parte física, no lo estamos en la parte espiritual y mucho menos en la parte afectiva. Así que queremos de desearte que Dios te bendiga en este tiempo, que Dios haga maravillas en tu vida, que Dios siga dándote esa, esa gracia, esa alegría de poder estar transmitiendo eh, la paz que Dios derrama sobre tu vida. Así que qué bueno que aquellos que están cumpliendo años no bajen sus brazos, sino que al contrario tomen nuevas fuerzas. ¿sí? bueno Vamos a nuestro material. El material del día de hoy, y vuelvo a aclarar a los que se están sumando eh, a un inconveniente técnico, tengo que no puedo compartir la pantalla. Eh, para algunas cosas puede ser eh, muy útil compartir la pantalla, pero vamos a nuestro material. Dice el título de lo que estamos compartiendo, la vida o la muerte, la parte número 2, ¿sí? la lección número 8. Y si nosotros vamos a... A, a alguno de los párrafos que tenemos ahí eh, nos hace comparar un poco eh, el libro de eh, Primera de Juan, que aquí yo lo tengo ya eh, buscado. ¿sí? Primera de Juan 5.13 eh, nos lleva a ese, a, a ese versículo, nos está llevando porque eh, recuerden que estábamos hablando sobre esos mapas espirituales como... Como los que utilizamos nosotros, esos GPS espirituales para saber nuestro, nuestra conducta o nuestro camino, por dónde estamos transitando, hacia dónde estamos yendo. Eh, hoy estaba eh, hablando hace un ratito con, eh, con alguien y estábamos hablando de la crianza de nuestros hijos. Hacia dónde los, los estamos conduciendo, eh, hacia dónde están yendo sus intenciones, cómo... ¿Cómo llegar a sus corazones? Recuerden que esas primeras clases que tuvimos, estábamos viendo que el libro de Proverbios nos eh, da la pauta de que muchos padres preocupados eh, comenzaron a escribir estos pequeños, o, o estas, estos versos eh, que tenían tanto impacto para lograr comunicarse con esos hijos y que esos hijos puedan tener una orientación. Bueno, a veces eh, como hijos necesitamos orientación, como padres necesitamos hablar con nuestros hijos y la comunicación es un problema. Hoy en día tenemos tantas facilidades comunicativas como por ejemplo esta, este, eh, ni que hablar de las redes sociales, pero la comunicación valedera, la comunicación eh, que, que, que es sustanciosa es la que nos está eh, fallando y como nos está fallando, eh, la verdad que necesitamos estrategias. Por ahí tenés hijos chicos, por ahí tenés hijos grandes, por ahí tenés nietos, por ahí vos sos hijo, sos hija y estás teniendo dificultades con la comunicación con tu mamá, con tu papá y vos decís, ¿cómo soluciono esto con tus hermanos, con los que te rodean? Comunicación efectiva, comunicación eh, buena, comunicación de sustancia, con, comunicación que que, que pueda eh, llegar a acuerdos. Bueno, y, ¿y hacia dónde estamos yendo? Cuando miramos el mapa de nuestra vida, decimos, yo estoy en este momento, eh, en esta situación, estoy con esta problemática, estoy con estas necesidades, pero si me proyecto, si digo, me proyecto eh, dos meses, tres meses, cinco meses, un año, cinco años hacia adelante, ¿dónde me veo? ¿Cómo me veo? ¿En qué Estado estoy. Ya sé cómo estoy hoy, sé cómo estuve ayer, pero mi preocupación ahora tiene que ver cómo este, voy a estar mañana o dentro de una semana. Y este es el tiempo que estamos dedicándole a, principalmente al estudio de, de la palabra de Dios y al reflexionar y al orar para que las decisiones que tomemos hoy, que tomemos en estos días, en estas semanas, tengan consecuencias de bendición en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años. Por eso, nuestras decisiones de vida o de muerte. Y ahí en nuestro material dice, este, ¿qué mapa nos ha dado Dios para que podamos saber que vamos por el camino que lleva a la vida? Y nos hace comparar 1 Juan capítulo 5, versículo 13, en la versión Reina Valera, este versículo dice,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 No hay pregunta más trascendente que nos dan, o que nos hacen, o que hacemos, es eh, esta. ¿Qué pasa si en, este, en estos días, en estas horas, eh, en estos instantes, dejas de existir? ¿Hacia dónde vas? ¿Crees que hay un cielo? ¿Crees que hay un infierno? ¿Hacia dónde vas? Tu vida está asegurada. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Y esa pregunta es fundamental, porque nadie, primero, nadie tiene la vida este, comprada y eterna, obviamente eh, físicamente hablando, pero sí espiritualmente tenemos una esperanza eterna de vida con Jesús. Y por eso lo que nos está diciendo aquí es que aseguremos nosotros nuestro pasar futuro, para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Y con quién tenemos vida eterna? Con Jesús. Dice, estas cosas, para que podamos completar ahí nuestro material, os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, nuestro GPS, nuestro, este, eh, nuestro rumbo, nuestro norte, nuestro manual de uso, lo que nosotros estamos de alguna manera utilizando para seguir en una... En, una, en un camino espiritual hacia la vida eterna, tiene que ver siempre con Jesús. Siempre Jesús es el rumbo, el norte hacia donde nos dirigimos. Entonces, si yo estoy llevando mi vida bajo los preceptos de Jesús, si mi vida está eh, asegurada, mi vida eh, actual, mi vida física está asegurada con Jesús, pero yo tengo la seguridad de salvación eterna con Jesús, mi camino es un camino eterno. De vida, un camino que Dios está marcando y que en mi futuro está asegurado en el permiso. Voy a tomar un matecito y, y continúo. ¿sí? Si tenés un mate ahí en tu casa, seguramente que estás disfrutándolo, así que este, eh, compartimos virtualmente también este horario de, del mate o de la cena o del momento que, que estés compartiendo. Como decíamos, mi GPS espiritual. Tiene que ver con la Biblia y tiene que ver con lo que Jesús me dice. Y Jesús me asegura que si creo en Él, primero tengo vida eterna. Ahora, en el párrafo que sigue en nuestro estudio... Eh, no te lo estoy compartiendo en la pantalla porque el problema técnico todavía persiste, pero si vos lo tenés ahí en tu, eh, eh, eh, ahí en tu poder, eh, o lo tenés impreso, o lo tenés en una tablet, o lo tenés en el celular donde vos lo tengas, eh, ahí dice leer Proverbios 13.14 y comparar con 14.27. Entonces vamos a leer esos dos versículos de Proverbios. ¿sí? Vamos a, a volver al libro de Proverbios. Recién estábamos en Primera de Juan. Eh, Proverbios 13, 14, si tenés tu Biblia, anda buscándolo para que podamos corroborar que lo que estamos diciendo es certero, que es verdadero, que es lo que está diciendo ahí. 13, 14 y 14, 27. Entonces, 13, 14 de Proverbios dice, Las enseñanzas del sabio son una fuente de vida y pueden salvarte de la muerte. Y el 14, 27 Dice lo siguiente, el que obedece a Dios tiene larga vida, ha escapado de la muerte. Vamos a leerlo, en la, en, esta es la versión del lenguaje sencillo. La versión de la Reina Valera, el 14.27, dice lo siguiente, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y el anterior, el que habíamos leído, el 13.14, dice, en la misma versión, en la Reina Valera, 1960, dice así, La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y entonces en la versión Reina Valera nos habla de lazo y nos habla de manantial. ¿sí? El lazo asociado hacia la muerte, tal cual como si fuera un lazo de aquel que va a cazar o el lazo de aquel que que está tomando algo y está este, subyugando a algún animal, eh, así sería el lazo de la muerte. Un, un lazo que te quita toda la libertad. Pero la, eh, la sabiduría te da un manantial de vida. El sabio bebe, el necio, el sabio bebe obviamente del manantial de vida, el necio es casado con un lazo y es este, llevado hacia donde él no quiere. Un manantial no es algo que está escondido. Un manantial es algo que brota, algo que se puede ver, algo que va a dar vida. Pero las trampas siempre están escondidas y por eso tiene que ver esta pregunta, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué camino estamos tomando? Hay un camino que va a tener un manantial de vida, pero hay otro camino que va a estar lleno de lazos de muerte, de lazos de esclavitud, de lazos que te van a oprimir, de opresión, de trampas. Te van a sorprender. ¿Y quién es el que nos da la verdadera vida? ¿Quién se autoproclamó como la fuente de vida? Fíjate en Juan 4.14, que es maravilloso, eh, cuando comenzamos a comparar esto, y decimos, mira Dios lo que me estás este, mostrando. Juan 4.14 nos habla de una descripción que Jesús está haciendo, el mismo Jesús. ¿sí? Y entonces miren lo que dice la versión Reina Valera, acá ya la estoy encontrando. ¿sí? Ahí va. Juan 414 "Mas Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí se hace un poco la comparación. O sea, hace este, la, eh, la relación entre proverbios y las palabras de Jesús. El manantial de vida termina siendo el mismo Jesús. ¿eh? Cuando está hablando con esta mujer, si ustedes recuerdan esta historia en Juan, tiene que ver con ese encuentro que tuvo Jesús con una mujer samaritana. Y él le comienza a hablar al lado de un pozo, el pozo se llamaba el pozo de Jacob, y él y, y le comienza a hablar a esta mujer la hora era el mediodía, una hora de mucho calor, y, y Jesús eh, comienza a entablar esta conversación y le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús estaba tomando ese ejemplo de la vida cotidiana, de lo que estaba sucediendo, para dar una verdad espiritual, para dar una verdad eterna. Cuando tenemos vida en Jesús, esta vida brota como el agua de un manantial. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué bárbaro! El, el Señor siempre fue un maestro y es, es el maestro por excelencia porque Él con todo enseñaba. Juan 7, 37 y 38 va a ampliar un poco este concepto que nosotros lo estamos viendo desde el libro de Proverbios y que nos está dando una pauta.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 Te estás este, involucrando. ¿Hacia dónde estás yendo? Las decisiones que estás teniendo. ¿Qué te están llevando a, a ver? ¿Qué te están llevando a, a, a realizar? ¿Y cómo estás haciendo tu, tu, tu plan de vida? Muy interesante. Y que pienses, que yo piense, que vos pienses, en lo que Jesús te está diciendo. Yo te puedo dar sabiduría. Yo te puedo dar vida. Mira, eh, en estos días hay eh, eh, diferentes tipos de noticias, noticias que son más graves que otras. Eh, hoy escuchaba cuánto se ha incrementado la violencia en el hogar. Y, y, y es bueno que hablemos de esto, porque esto eh, es algo que no lo podemos eh, esquivar, no es algo que lo, lo tengamos que esconder. Esto se está incrementando. Esto se está incrementando la violencia intrafamiliar, la violencia que está sucediendo en muchos hogares de nuestro, de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, en muchos hogares de nuestro barrio. Por ahí está ocurriendo en tu hogar. Por ahí te estás dando cuenta de que tu camino, el camino que estás llevando, no es un camino que te está bendiciendo. Y vos sabés que todos estamos a tiempo de cambiar nuestro destino, todos. Hay un destino espiritual que lo podés cambiar ya, que es el, el destino de la vida eterna. Pero también hay destinos que estás llevando y que probablemente vos ya conociste a Jesús y decís, no, yo ya tengo la vida eterna, pero me doy cuenta que decisiones que tomé hace poquito, hace mucho, hace unos meses atrás, hoy me están trayendo una consecuencia totalmente negativa. Y eso Dios lo puede transformar. Y Jesús te está dando una esperanza. Con la mujer que estaba hablando aquí en Juan, Jesús no comenzó hablándole de sus falencias ni de sus necesidades. Jesús le comenzó a hablar de lo que él podía hacer en la vida de las personas. Él se estaba presentando como la fuente de agua viva, la, la fuente que daba esperanza. Y me encanta cuando Jesús se entrevistó, el libro de Juan es un libro hermosísimo, por ahí en algún momento vamos a, a, a también a, a estudiarlo. Pero el libro de Juan nos muestra a Jesús hablando con diferentes personas. Y cuando Jesús hablaba con las personas, Jesús no hablaba de sus problemas. No era alguien que decía, mira, a vos te está faltando esto, vos estás haciendo esto, vos no tenés lo, lo otro. Jesús hablaba de lo más importante. Y él siempre intentaba llevar la conversación hacia lo eterno, hacia lo trascendente. Y Hoy yo te quiero llevar a esto. Tu vida, mi vida, está compuesta por diferentes situaciones. Situaciones buenas, situaciones malas, situaciones que nos traen tristeza, situaciones que nos traen alegría, situaciones indiferentes. Pero tu vida y mi vida necesitan una esperanza. Y Jesús es la esperanza. Entonces, en esta tarde yo quiero llevarte a Jesús. Yo quiero llevarte a la fuente de agua viva. Yo quiero que vayas con tus diferentes necesidades, porque hay necesidades físicas, hay necesidades espirituales, hay necesidades laborales, hay necesidades sociales, hay necesidades de diferente índole. Pero Jesús, más allá de lo, lo que estés necesitando, Jesús te quiere ofrecer algo eterno. Jesús te quiere dar Vida eterna, a vos, a mí. Mira, eh, el otro día cuando estuvimos el, el sábado conté que eh, tuve algunas dificultades esos días para poder estar durmiendo. Y a veces esos problemas chiquitos se transforman en problemas grandes. Y cu cuando nos damos cuenta, cuando nuestra mente no puede parar de pensar en ellos o no puede parar de, de, de tomar paz. ¿Y por qué no? Porque no le estamos dando, en mi caso por eso lo reconozco, no le estoy dando del todo el lugar a Jesús, para que Él sea mi fuente de vida, para que Él sea mi fuente de paz. Y vos me podés decir, sí, pero a vos no te está pasando nada, y tenés razón, son problemas chiquititos, problemas muy chiquititos. Y por ahí vos, el problema que tenés es mucho más grave de lo que podés expresarlo en palabras, o lo que podés expresar en un, en un momento, y aunque tu problema sea extremadamente grave. Yo te quiero llevar a Jesús. Aunque tu situación hoy sea inviable para cualquier persona y no hay esperanzas de solución, yo te quiero llevar a Jesús. Jesús tiene esperanza para vos en esta noche. Por eso, cuando hablamos de vida y de muerte, nuestras decisiones tienen que ver con pequeños actos de fe que se transforman en un gran acto de fe cuando creo en Jesús y digo, Jesús, vos me estás dando esperanza en un momento que mis brazos están totalmente caídos. Y a, a vos te quiero hablar, al que está perdiendo la esperanza, que, al que está con pocas fuerzas, al que está agotado, al que ya no da más, al que necesita de la fortaleza de, de Dios para poder continuar. A vos te hablo, a vos te digo, Jesús es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Él tiene algo más para vos. Él tiene algo más para mí. Él tiene algo más. Él no se queda quieto. Y en esta, en esta oportunidad vamos a Jesús. Así que donde estás, donde vos estás, yo te voy a invitar a que oremos juntos y que vayamos y que pongamos nuestra necesidad, tu necesidad. Hay cosas que por ahí no hablaste con nadie. Y, y todavía están ahí adentro de tu corazón. El punto que sigue es cómo está tu corazón. Y cómo está mi corazón y cómo está el tuyo. Y a veces eh, hay momentos que son buenísimos, pero hay otros que son muy tristes. Y yo quiero hablar a ese corazón que está dolido, a ese corazón que está herido, a ese corazón que está pasando dificultades. A ese corazón que necesita un norte, que necesita un rumbo, que necesita una guía. A ese corazón la respuesta termina siendo siempre, fue, será, siempre Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Dónde estás? ¿Te animás a orar? Oramos. Jesús, esta noche no es una noche más. Yo sé que esta noche nosotros estamos abordando el estudio, estamos viendo este tema de la vida y la muerte, pero esta noche hay milagros que están ocurriendo en este mismo instante. En este mismo instante vos estás cambiando destinos, estás cambiando destinos de muerte a destinos de vida. Estás cambiando vidas, estás cambiando decisiones que han traído maldición para que se transformen en decisiones que comiencen a traer bendición. Vos estás cambiando, estás cambiando desesperanza, dolor por sanidad, por esperanza. Vos en este mismo instante estás tocando nuestros corazones. Tu presencia, esa presencia que estuvo allí con esa mujer samaritana en el libro de Juan, en el capítulo 4, esa presencia tremenda que estaba manifestándose frente a los ojos de una persona como, no, como cualquiera de nosotros, con diferentes dificultades, esa presencia está hoy rodeándonos y estás vos ahí. Tu palabra dice que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, allí estás. Y aquí virtualmente, físicamente no lo estamos en el mismo espacio, pero sí espiritualmente lo estamos cumpliendo. Y te estamos diciendo, aquí estamos los que necesitamos de vos, los que necesitamos de tu manantial de vida, los que necesitamos de tu sabiduría, de los que necesitamos de que nos guíes, que nos eh, tutorees, que nos lleves por el camino de la vida eterna. Aquí estamos. Y aquí estamos recibiendo esa gracia especial. Estamos recibiendo sanidad. Señor, comenzás a sanar a los que están enfermos. Sanidades físicas comienzan a ocurrir en este instante. Señor, comenzás a aliviar el dolor de los corazones dolidos. Comenzás a traer paz en medio de los mayores problemas en medio de las dificultades más grandes, en este instante tu paz comienza a rodearnos. En este instante tu Espíritu Santo está obrando en aquel que está escuchando. No importa la hora, no importa el lugar, donde estás escuchando esto, el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida de una manera íntima, pero de una manera potente, como Él lo hace, lo hizo y lo seguirá haciendo. Gracias, Señor, porque en este momento comienzan a haber milagros, milagros de provisión, milagros de esperanza, milagros de sanidad, milagros que comienzan a cambiar nuestro destino. Gracias, bendito Dios. Gracias, porque este es el tiempo donde tu presencia nos está dando esperanzas. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Mira, el sábado nos vamos a volver a encontrar vamos a habilitar el, el espacio de, de consulta en, el, en, en, en nuestro grupo de WhatsApp y a las 20 horas vamos a tener de nuevo una ampliación de esta misma clase porque, como ya te dije, el sábado pasado vamos a estar eh, ralentizando un poco la, la frecuencia de este curso porque eh, estamos teniendo eh, bastantes más actividades gracias a Dios y ojalá que dentro de poco podamos tener una habilitación plena para que podamos retomar con nuestras reuniones en la iglesia. Eso sería un sueño fantástico. Pero Dios tiene sus tiempos y Dios tiene sus tiempos con vos. Y yo sé que Dios está bendiciendo tu vida. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus hijas, tus hijos, bendigo tus padres, bendigo si estás casado, si estás soltero, te bendigo, te bendigo porque Dios está bendiciéndote. Dios nos bendice y Dice que seamos de bendición. Así que nos vemos el sábado si Dios quiere que tengas una semana hermosa, una semana bendecida. Y nos estamos hablando a través de las redes. Chau. Hasta el sábado. Bendiciones. Dios está con vos. Chau. Nos vemos.